Lo que se ha escrito se conserva y tiene más valor que la palabra hablada. Así es en el mundo secular como en el mundo espiritual. El Espíritu Santo es el autor de toda la Escritura, demostrando su preocupación por las futuras generaciones, habiendo preservado su palabra por escrita,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 tenemos la revelación completa de la Palabra de Dios. Él la ha conservada fielmente hasta la generación presente. Estas son palabras verdaderas de Dios. Muy buenas tardes, amigos. Siento seguir enfatizando la, lo que terminamos eh, la vez pasada Hablando de la palabra escrita, porque en Apocalipsis 19, 9, en medio de toda esta profecía, un ángel fue enviado a Juan y le dijo, escribe, escribe. Esta palabra, digo, me hace regocijar, porque significa que el Espíritu Santo se preocupa por futuras generaciones, desde el tiempo en que Juan escribió el libro originalmente. Así a través de los siglos, hasta el siglo XXI, tenemos preservado, conservada la palabra de Dios. Y me encanta cómo termina este versículo 9. Estas son palabras verdaderas de Dios. Así es que en la primera parte de nuestro programa de hoy, Quisiera reenfatizar la, lo que la palabra escrita nos enseña ahora. O sea, quisiera hablar lo que hice para el otro programa sobre Jeremías, el libro de Jeremías. Quisiera también en este programa enfatizar de nuevo... Uh, la historia tras la Biblia traducida en español. La historia, un poco de la historia, no todo, claro, pero los mayores puntos que tiene que ver con que tenemos nosotros delante de nosotros la Biblia en español. Y bien, lo hacemos y es apropiado hacerlo en todos los estudios de la Palabra de Dios. Estamos estudiando la profecía, pero nos basamos en la Biblia en este estudio. Todos los estudios serán estudios bíblicos sobre la profecía, interpretando la Biblia literalmente. Hay muchos textos como Apocalipsis 19:9 que proclama ser la Palabra de Dios, y si no son la Palabra de Dios, los escritores serían mentirosos. Siendo la Biblia reconocida, además de ser la autoridad para todos los cristianos, como una gran obra literaria en el mundo secular. Muchas veces se oye citado la Biblia entre gente o uh, política o uh, líderes en la sociedad. Ellos ven cuando menos que la Biblia es una gran obra literaria y no puede ser una palabra tan estimada. No puede ser la obra de muchos mentirosos. No fue escrito por hombres íntegros, íntegros, porque nunca, dice la misma escritura, nunca, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres, santos hombres de Dios, no mentirosos, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este es lo que es la Biblia. Palabra escrita con plumas por hombres santos. Pero es el Espíritu Santo que es el autor. Y él escribe no con tinta en el corazón humano. Él hace que la palabra vive en el corazón humano. Ahora, un poco de la historia de la Biblia en español. En días pasados no era posible que la mayoría de las personas pudieran leer la Biblia en su lenguaje. Ahora, en el mundo oeste, Casi todas pueden tener el gran privilegio de leer y contemplar esta colección de estudios celestiales únicos y sin igual. Para mí es un gozo poder compartir lo poco que he podido captar acompañado de la providencia divina moviendo en cosas cotidianas operando la obra de Dios en el ser interior. Personalmente, comparto lo que he aprendido después de 58 años de estudio intenso. No me es posible explicar el privilegio que tenemos por poder estudiar estas páginas. Siempre, en todo el mundo, la traducción de la Biblia a los lenguajes comunes Encontró resistencia diabólica. En España también, los gobernantes en siglos pasados quisieron que el pueblo en general solamente supiera las cosas bíblicas por medio de la interpretación de teólogos católicos, con muchas doctrinas falsas. Juan de Valdés era un discípulo de Erasmo, y Erasmo era un famoso teólogo holandés. Tuvo que huir de España, Juan de Valdés, alrededor del año 1529. Valdés huyó hacia Italia, encontrando refugio finalmente en el norte, en, el corte, en la corte de Nápoles, donde tradujo Mateo y Lucas de los Evangelios, los, también las epístolas paulinas, sin incluir hebreos, y los salmos. Unos años más tarde, en 1543, Francisco de Encinas, con apenas 20 años de edad, publica en Amberes, Amberes localizado hoy en el país de Bélgica, y obró su traducción en español del Nuevo Testamento completo. Un año después de la muerte de Encinas y diez años después de la publicación del Nuevo Testamento, en el 1553, los judíos publicaron una versión del Antiguo Testamento en español. Julian, Julianillo Hernández, al plantearse el problema de cómo introducir las Biblias en España, Julianillo se ofrece a hacerlo él mismo de obra contrabanda. Para esto consiguió unos barriles de vino de doble piso, colocando las Biblias en el piso de abajo. Así llegó a Sevilla y depositó los, los Nuevos Testamentos en la casa de Juan Ponce de León para que éste se encargara de distribuirlo. Pero Juan Ponce es descubierto, llevado a la hoguera por la Inquisición del de 24 de septiembre de 1559. Pero eso no, no frena a julianillo que continúa traduciendo las, introduciendo los Nuevos Testamentos mientras vende telas para ocultar su identidad y su verdadero trabajo. Y así, a través de mucha oposición, tenemos la Biblia en español. En España misma, en otros países, en Europa y en Sudamérica y en América Norte, en Canadá y en los Estados Unidos, en México, en América Central, por este trabajo que hicieron estos hombres arriesgando sus vidas para que tú y yo pudiéramos hoy leer libremente las Sagradas Escrituras y lo debemos estimar, lo debemos considerar un gran privilegio. Bien, quería compartir esto de nuevo. Lo que estamos estudiando es de tanto valor que personas fueron ex, eh, dispuestos a exponer sus vidas al peligro y aún a la muerte porque veían su trabajo como un trabajo eterno y fue. Bien, vamos a seguir con nuestro estudio de las profecías, de las sagradas escrituras, profecías verdaderas, porque solamente Dios pudo y puede saber el futuro. Vamos a ver lo que Él dice, lo que Él reveló. Jesús dijo del Espíritu Santo que Él os enseñará cosas que ha de venir. Es decir, la profecía. Y lo ha hecho y lo tenemos delante de nosotros. Y la primera parte de nuestro estudio, bueno, ya hemos hablado la primera parte de la Biblia misma, pero vamos a hablar en esta parte ya de la primera y la segunda resurrección. Vamos a estudiarlo por medio de Daniel y por medio de Jesús y por medio del libro de Apocalipsis. Vamos a ver, vamos a abrir nuestras Biblias. Ojalá que pueda abrir su Biblia en el momento para seguirme. Es un domingo en muchas partes donde escuchan esta palabra y es un día que debemos Pensar siempre en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los primeros discípulos en el primer siglo, como Jesús se había revelado a ellos en el, la, el primer día de la semana, y no solamente esto, sino que resucitó el primer día de la semana. En la iglesia primitiva, ellos celebraron el primer día de la semana con devoción a la resurrección de Jesús. Debemos hacerlo hasta la fecha. Estamos en este día ahora y por eso no tenemos mejor cosa que hacer que estudiar y pensar en Jesucristo. El domingo debe ser un día para la devoción a Dios y no para la diversión nuestra. Que sea santificado el día en nuestros corazones para buscar al Señor, para alabar al Señor, para adorar al Señor. Así que vamos primeramente a abrir las Biblias a Daniel el libro de Daniel. Ese es donde encontramos muchas profecías uh, dadas por medio de este gran hombre de Dios que vivió en cautiverio en Babilonia y en Persia y fue amigo de reyes. Y él es quien Dios dio revelación de lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Vamos al libro de Daniel, capítulo 12 y versículo 2. Vamos a empezar con versículo 1 mejor. Dice en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? Es un ángel escrito aquí como el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Es un ángel príncipe sobre los judíos, el pueblo de Daniel. Y será tiempo de angustia cuando se levanta. Nos habla de esto en Apocalipsis. No lo vamos a estudiar en el momento. Pero vamos a ver lo que, lo que pasará en esos días. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Esta es el, la gran tribulación, los últimos siete años de esta época. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Estará el pueblo en, um, atado en cierta manera por Uh, poderes en el mundo también por estar esclavizado al pecado. Todos los que se hayan escrito en el libro serán libertados, dice. Y ahora versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Vamos a examinar primeramente aquí la terminología. La palabra dormir, duermen Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. ¿Qué hay en el polvo de la tierra? De muchas personas. Es su cuerpo. Ves que la palabra dormir se relaciona con el cuerpo humano, no el alma, no el espíritu. El, el, el hombre interior no duerme, es consciente eternamente. Está en la presencia de Dios, pero un día los cuerpos también van a resucitar. Y de eso está hablando Daniel. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, cuerpos, serán despertados de su sueño. ¿Ves? O se resucitarán. La palabra dormir es utilizada porque la muerte no es perpetua. Es una noche solamente de estar en la tierra. Serán despertados por la voz de Jesucristo. Y dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dos resurrecciones aquí. Unos serán resucitados para vida eterna de en su cuerpo y otros en su cuerpo para vergüenza y confusión perpetua. Eso es lo que Daniel dijo de las dos resurrecciones. Digo dos porque no aconteció en el mismo tiempo. Vamos a Juan capítulo 5 ahora. Palabras de Jesucristo. Juan, capítulo 5, versículo 29, dice... Vamos con 28 otra vez para empezar en el principio de la frase. Jesús dijo, No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oyerán su voz, la voz de quien De Jesucristo, del Hijo del Hombre despertará. Él es quien hablará y se despertarán los muertos, los dormidos en la tierra. Todos los que están en los sepulcros. Y mire el versículo 29. Y los que hicieron lo bueno, dice igual como Daniel, saldrán a resurrección de vida. Más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Exactamente lo mismo que dijo Daniel. Aquí el hijo del hombre, el hijo de Dios, el que viene de los cielos a la tierra con una perfecta sabiduría, una perfecta representación del Padre aquí en la tierra con la palabra del Padre en su boca, habla la pura verdad y dice que los muertos resucitarán, los cuerpos muertos resucitarán, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Unos versículos más en Apocalipsis. Ahora... Palabra que oyó y nos escribió Juan Apóstol. Versículo 4. Y alrededor, de, alrededor del trono. Ay, perdón. Es capítulo 20, versículo 4. Este es el estudio de que vamos a enfatizar hoy. De este capítulo 20 de Apocalipsis. Primeramente hablando de la resurrección y aquí vemos más detalles, detalles que nos comprueba que son dos resurrecciones. Vamos a ver, y tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Esos son gobernantes humanos. Y vi las almas de los decapitados. Ah, muchos fueron decapitados durante la gran tribulación. Porque estamos hablando de los días inmediatamente después de la gran tribulación. ¿Por qué son decapitados? Por la palabra de Dios, por causa del testimonio de Jesús. Y... Este fue la, el testimonio positivo de estas personas que ya tienen facultad de juzgar, decapitados por causa, y esta es la razón, de que fueron decapitados positivamente por su testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Además, por algunas cosas negativas que ellos practicaban. ¿Qué era eso? Lo que sigue. Los que no habían adorado. No habían. Tenemos, el cristiano tiene que saber decir que no. Igual que positivamente dar el testimonio de Jesús y dar testimonio de la palabra de Dios, también hay cosas que no hacen. Y durante estos siete años, los últimos tres y media, cuando era demandado por el gobierno que controlaba toda la tierra en aquel entonces, que los hombres adoraran al anticristo, llamado en Apocalipsis la bestia. No habían adorado a la bestia, ni a su imagen. Recuerda que el falso profeta puso una imagen de que todo el mundo debía adorar como Nabucodonosor hizo en su día. Y recuerda que los jóvenes hebreos no adoraron a su imagen y fueron echados en un horno de fuego, del cual Dios les liberó. Bien, hay en el último tiempo, en los últimos años de este planeta, no recibieron la marca de sus frentes ni en sus manos. Ahora, él vio, los vio como almas decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron. ¿Qué pasó? Resucitaron. Vamos a ver esto claramente. Vivieron y reinaron con Cristo mil años. Se volvieron a juntar cuerpo y alma. Antes los vio como almas. Ahora los ve resucitados Juan bien pero versículo 5 los otros muertos vamos a ver aquí que Juan está viendo la misma cosa que Daniel y la misma cosa que explicó Jesús y enseñó los otros muertos hay dos resurrecciones aquí uno de los que habían sido decapitados otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Hay una separación de mil años entre estas dos resurrecciones. Él dijo en cuanto de la versículo 4, de los que sentaron para juzgar, los que revivieron en versículo 4, que no habían adorado a la bestia, que fueron decapitados por el testimonio de Jesús. Estos fueron los buenos, los fieles a Dios, resucitados, y entonces pasa mil años. Los otros muertos, entonces, mil años después, volvieron a vivir. Y dice que en cuanto... De los que sentaron sobre los tronos, ellos resucitaron en la primera resurrección. ¿Vale? En versículo 6, Bienaventurado y Santo, los buenos, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Dos resurrecciones, resurrección de los justos que reinarán con Cristo mil años después, la resurrección de los que fueron condenados. Vamos a hablar de este juicio después, en este mismo capítulo. Bien, vamos a considerar lo que está pasando aquí. Uh, Juan también observa personas que han recibido la autoridad para juzgar, sentadas sobre tronos, también vi, ve a los almas de aquellos que específicamente habían sido decapitados durante la tribulación por su testimonio de Jesús según la palabra de Dios. Brevemente mencionaré que la palabra testigo o testimonio literalmente es tomada de la palabra griega marturia, que significa mártir o martirio. Testigo quiere decir martir o testimonio quiere decir martirio. Lo que hacían era testificar, pero el texto también menciona las cosas que no hacían. No adoraron a la bestia ni a su imagen y no habían recibido su marca sobre la frente ni sobre la mano como el resto del mundo, sujetos al gobierno del anticristo. Estos volvieron a vivir y se unieron, estando ya en sus cuerpos. Se reunieron con los muertos que habían resucitado en el arrebatamiento. Vamos a estudiar una cosa en cuanto a la primera resurrección. La, la mencionó Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 13 hasta 16. El arrebatamiento de la iglesia. Vamos ahí. 1 Tesalonicenses 4 y vamos a leer lo que Pablo dice sobre la resurrección en el tiempo del arrebatamiento. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Ves la palabra dormir otra vez? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó, ¿cuándo? Dos mil años, cuando menos antes. La primera, la primicia de la resurrección era Jesús mismo. Premicia quiere decir los primeros frutos. El primer fruto de la resurrección era Jesús. Antes que resucitaba los justos en el tiempo del arrebatimiento. Cristo murió y resucitó. Ya hemos dicho como así dos mil años. Una resurrección era la primera resurrección. Eran las primicias de la primera resurrección. Ahora estamos leyendo de una resurrección en el arrebatamiento. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor por su iglesia, no precederemos a los que durmieron, los que están en el polvo de la tierra, los cuerpos de creyentes que murieron antes de el arrebatamiento, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero aquí hay una resurrección de los creyentes en el tiempo del arrebatimiento luego nosotros los que vivimos todavía no hemos ido al polvo de la tierra hablando de la iglesia que viven que todavía no mueren los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir el Señor ¿dónde? En el aire. Esta no es la segunda venida del Señor a la tierra. Encontrarán al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor en el cielo. El Señor bajará en nubes en el aire se arrebatará su iglesia muertos y vivos y irán con él al cielo. Esta es la segunda parte de la primera resurrección. Las primicias es el Señor. La segunda parte es la iglesia. Y la tercera parte también hay. Lo que leímos en capítulo 20, después de la gran tribulación, las personas decapitadas en ese tiempo por la persecución del anticristo, volverán a vivir entonces. Y estas tres ocasiones forman lo que se llama en la Biblia la primera resurrección, la primera resurrección en tres partes, las primicias, Cristo, la, el arrebatamiento, la iglesia. Tercero, los que pasaron por la gran tribulación y fueron decapitados. Estos serán resucitados en la primera resurrección. A ver si lo podemos captar. La primera resurrección tiene cuando menos tres partes. Tres partes. Repito. Cristo las primicias en el año 33. Ahora, la fecha no sabemos y nunca lo sabremos hasta que pasa, cuando la iglesia será arrebatado Y últimamente sí sabemos cuándo los que fueron ejecutados, quitaron la cabeza. Durante la gran tribulación, después de la tribulación, se resucitan y reinan con la iglesia, con Cristo en, eh, sobre la tierra. Bien, estos volvieron a vivir. Bueno, Cristo fue las primicias de los que durmieron. Estoy repitiéndome, ya lo sé, pero quiero que captéis. Esta cosa quizás es un poco complicado, pero es lo que enseña la Biblia, lo estamos leyendo. Eh, todos estos están incluidos en la primera resurrección. Cristo dijo Pablo en 1 Corintios 15, 20 y 23. Vamos a ver, puedes apuntarlo. Si quieres verlo en tu Biblia, léelo. 1 Corintios 15, 20 y 23. Cristo ha resucitado de entre los muertos primicias de los que durmieron. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, en versículo 23 dice, Cristo las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida, en su arrebatamiento. Y ahora tenemos unos que no hemos visto antes que Juan ve en el Apocalipsis. Todos estos están incluidos en la primera resurrección. Son bendecidos y santos, santificados por la sangre de Cristo. No serán juzgados en el juicio del gran trono blanco con los muertos que resucitarán mil años después, según lo que hemos visto en, en versículo 5 de Apocalipsis 20. Ellos, los condenados, resucitarán mil años después. Todos los creyentes, cuando menos dos mil años antes, habían ya resucitado y están reinando con Cristo. Pasan mil años, resucitan los condenados para ser juzgados. Cristo ha tomado su lugar y llevado su juicio. Otra vez, repito. Cristo ha tomado nuestro lugar de condenación, de juicio y ha llevado nuestro juicio y fue condenado, sentencionado a la muerte. El gran juicio de Jesús fue suficiente para todos nosotros. Y en capítulo 8 de Romanos, versículo 1, apúntelo por favor. Romanos 8, 1 dice, no hay ahora condenación. No solamente no hay condenación, no hay juicio para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús llevó nuestro juicio, fue condenado a la muerte y murió en la cruz. Y nosotros nos hallamos en él justificando. La sentencia ha caído sobre nosotros y el juez ha dicho no culpable, no culpable, porque Cristo llevó nuestras culpas. Esta es la gran, las grandes nuevas del Evangelio que nosotros proclamamos. No hay juicio, así que los justos, los que han sido justificados, no aparecerán en este último juicio del gran trono blanco, de lo cual vamos a estudiar muy pronto. Ellos serán mismos, serán jueces y también sacerdotes y gobernantes con Cristo durante el milenio. Dice versículo 6 de Apocalipsis 20, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, porque los que son juzgados últimamente, mil años después, serán echados en el lago de fuego, que es la segunda muerte. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con el mil años literales. Ahora vamos a ver, pasando al versículo 11 hasta el versículo 15 de este mismo capítulo, vamos a ver el último juicio, el juicio de los condenados, el juicio delante del gran trono blanco. Vamos a leerlo primero, 11 hasta 15, espero que... Puedes leerlo de tu propia Biblia y dice y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos. En este juicio también la primera creación llega a su fin 12 y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros son estos? Vamos a verlo después. Son los libros de los hechos de estas personas, los actos, lo que ellos hicieron, lo que, cómo vivieron sus vidas. Y otro libro fue abierto que es el libro de la vida. Entonces tenemos los libros y el libro. El libro de la vida primeramente tiene que contener los nombres de los justificados. Ya es borrado o ya, eh, ¿cómo diré, ya su, eh, sus pecados son borrados y su nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces a cada uno de estos que nace, uh, que, uh, que resucitan mil años después de los justificados. Estos son los condenados. Y, y primeramente, lo primero que hacen es buscan en el libro de la vida. ¿Está tu nombre allí? No está. ¿Tu nombre? No. Nombre del sumo sacerdote Gamaliel, ah, perdón. Uh, en el tiempo de Jesús, el que condenó a Jesús a la muerte, busca su nombre en el libro de la vida. No está Pilato, no está su nombre. Los, opus, los que opusieron a, a la iglesia, a menos que arrepentieron después, no haya su nombre ahí. No haya el nombre de los presidentes, de los reyes, de los gobernantes presentes. Todos son juzgados, resucitados y juzgados. Primeramente, vean si su nombre está en el libro de la vida para asegurar doblemente, dos veces, que no pueden ser salvos estos. Y los muertos fueron juzgados, ¿cómo? Mira, los los cristianos son juzgados según si su nombre está en el libro de la vida. Y está. Y por eso es suficiente. Ya no se abren otros libros. Los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros. Esos son los que no se hallaron su nombre en el libro de la vida. Y fueron juzgados según sus obras. Yo no quisiera ser... Juzgado, según mis obras ¿Eh? sino según la gracia de Dios según el juicio que cayó sobre Jesucristo cuando fui pronunciado no culpable justificado por la sangre de Cristo estos son los no justificados los que rechazaron a Cristo lo que opusieron al evangelio Condenados ya. Cada uno fue juzgado según sus obras y claro, las obras humanas siempre nos condenan, no nos salvan. Y la muerte, después de esto, después que fueron juzgados los condenados, los seres humanos que habían estado en la tumba hacia por mil años cuando menos y la muerte y el Hades. Ahora, ¿qué es eso? La muerte, el sepulcro, el lugar de los cuerpos, los sepulcros en todo el planeta. Y el Hades, ¿qué es el Hades? Esta es otra palabra para infierno. Pero es temporal, porque mira, el Hades fue arrojado al lago de fuego. Hasta entonces el Hades. Pero el Hades existe ahora. Y ha existido desde, desde que el hombre anda sobre la tierra. El Hades. Ese es donde fueron los hombres pecadores que no habían recibido el remedio por sus pecados. El Hades ya termina. El lugar donde guardaban los cuerpos hasta este día de juicio. Era como una cárcel. El lago de fuego de que hablamos en un momento es como una prisión eterna. El Hades es como un cárcel una, que es que preserva los cuerpos hasta este día de juicio. La muerte, el sepulcro, el hades, el infierno, fueron arrojados a lago de fuego. Esto sí es permanente, este sí es eterno. Y cada uno que se encuentre en el hades se encontrará en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Fuego, La última muerte, la muerte eterna, no es una muerte de inconsciencia aquí. Es una muerte de separación del de amor y la misericordia de Dios eterno. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida. ¿Ya ves? No hallaron sus nombres allí. Entonces fue arrojado al lago de fuego. El juicio de los condenados es el juicio del gran trono blanco que ocurre mil años después que fueron resucitados los últimos muertos en Cristo, los que fueron decapacitado, de decapitado por el testimonio de Cristo.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 El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, aún en la gran tribulación. Sin embargo, tenía que llegar el día del juicio del gran trono blanco y en los últimos versículos de este capítulo, el juez, Justo entra, tomando el martillo de juez en sus manos. La resurrección de los condenados, de la cual hablaron ambos, Daniel y Cristo mismo, toma lugar. Muchos de los que du duermen en el polvo de la tierra despertarán. Unos para la vida eterna, otros para la ignominia, para el desprecio eterno, Daniel dijo.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 Terminamos esta parte de las dos resurrecciones y seguiremos adelante en nuestro estudio de las profecías. Pero claro, esta es parte del estudio de las, de, de, de, de las, de, de las profecías, la resurrección, las resurrecciones. Muy bien, bueno, ojalá que he podido explicar cómo van a ser estas cosas que van a... Acontecer. Lo interpretamos literalmente como la Biblia nos lo explica y no podemos añadir más por nuestra parte, por nuestras opiniones, más que lo que la Biblia dice. Y espero que te sea una ayuda, una bendición, hasta que nos vemos otra vez.